Hola amigos, acompáñanos en esta aventura. Vamos rumbo a... <risa> <risa> Vamos rumbo a... Daytona Beach. Acompáñanos. llegar al hotel y les voy a hacer un tour por toda la habitación. Aquí les voy a dar un pequeño tour por la habitación. Esta es la cocinita, una pequeña cocina que tenemos acá. Acá está la oficina, eh, por aquí tenemos el closet eh, y esta es la habitación. ¡Hola! <ríe> y está todo bien bonito la verdad. Y aquí está el baño Súper bonito